¿Ya estás grabando? ¿Ah. No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que, que agarra y que me dice, dice... Dice, no, dice... ¿Tú no me quieres? No ¿No? ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Quién ¿Sí me quieres o no? Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? que va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Bienvenido. ¿Qué pasó? que le doy? que va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, eh, preguntarle, ¿cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, no, no, ¿cómo te va? Bien No, eh Decirle, decir, ¿cómo te va? Bien no. Si te gustó este video, por favor, dale like Dale click a la campanita para que sigas Porque voy a seguir entrevistando a soñadores en acción Para que te inspiren y vayas por tus sueños Esos que dejaste empolvados en el pasado Así que nos vemos en el próximo video Yo soy Magali Velázquez, sembradora de sueños Hashtag siembra luz en el corazón de las personas